Hola, hoy el motivo que me trae aquí es, recomendaros una VPN Pro, con servidores Pro, sin anuncios, sin limitaciones, con una buena velocidad y una interfaz de lo más minimalista, lo cual se agradece. Lo Observen, solo hay que elegir país. Si llegas a tiempo para descargar esta aplicación, tendrás los servidores Pro para siempre. Una vez seleccionado lugar, solo queda darle a Go, así de fácil. ¿Lo ven? Ya empieza a correr el tiempo y eso es porque estamos conectados. Mirad, ahora estoy conectado desde Atlanta, pese a que me ubico realmente en España. Voy a probar incluso uno no pro, para los que se le pase la oferta. Un test de velocidad. Si se fijan está a 9 euros, pero por tiempo lo tendrás a 0 euros y tendrás esta VPN de por vida. En la descripción del vídeo está el enlace que te lleva.